Hace unos días, el video de ovnis grabados en la luna se volvió viral en todas las redes sociales y muchos hasta el momento se siguen preguntando si este video es auténtico. El día de hoy, yo les voy a mostrar la verdad. Mi nombre es Oxlac Castro. Comenzamos. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlac, investigador. Únete al team La verdad sobre los ovnis grabados en la luna Este es el video que a muchos alrededor del mundo ha impactado En donde se pueden ver tres objetos cruzar frente a la luna Algunos insinúan que se dirigen a la tierra Para muchos esta es una evidencia real de que muy pronto y quizá en este año nos veamos invadidos por los extraterrestres, ya que las imágenes son realmente asombrosas. El video fue originalmente compartido en la cuenta de Twitter de Space Explorer Mike, una cuenta dedicada a la divulgación de noticias sobre el espacio. Supuestamente el video había sido grabado en Canadá el 26 de marzo de este año y en tan solo un par de días ya contaba con más de 2 millones de reproducciones en Twitter y más de 20.000 compartidas. Además, en el tweet se podía acceder a un link que dirigía al mismo video, pero en YouTube. Rápidamente muchos otros hicieron eco de este video y miles o quizá ahora millones creen que este video es auténtico y por el momento nadie se los ha desmentido. Y es aquí donde comienza la investigación ya que para algunos esto debe de ser falso. Pero, ¿cómo demostrarlo? El primer paso a analizar fueron las sombras de los objetos, ya que al verse reflejadas sobre la luna, proyectan una área extremadamente grande en comparación al cráter, algo que no coincide. Al ver el posible error en las dimensiones de las sombras, se podría señalar que se trata de un CGI, es decir, una animación creada por computadora. Al hacer diversos análisis sobre los tres objetos y las sombras se descubrió que eran exactamente iguales y que el video se trataba efectivamente de un CGI. Otra evidencia sospechosa fue el link de YouTube que llevaba al mismo video, donde curiosamente el usuario que lo subió recién había creado el canal y este era su primer video logrando sus primeros suscriptores, y en un solo día, más de 100.000 vistas. Todo terminó cuando alguien notó que el video, en realidad estaba inspirado en la escena de la serie inglesa de ciencia ficción Space 1999 de los años 70's, aquí vemos las comparaciones. Al descubrirse el engaño, Space Explorer Mike eliminó el tweet y por el momento no sabemos si lo compartió como algo real por error o fue parte de este plan. Mientras que el video en YouTube alcanzó más de un millón de vistas en tan solo unos días, algo realmente conveniente. Así que ya saben la verdad, todo se trató de un fraude, aquí les traje las pruebas. Por lo tanto el video de los ovnis en la luna que se dirigían a la tierra es falso. Un caso más resuelto. Recuerden que además de presentarles la historia de lo paranormal aquí en mi canal, también les voy a estar trayendo las investigaciones de todos los misterios que surjan en internet para descubrir si estos son verdaderos o son falsos. Así que suscríbanse a este canal, denle like al video y compártanlo para que muchos otros sepan cuál es la realidad de muchas de estas cosas. Mi nombre es Oblar Castro y nos vemos en el siguiente caso por resolver.